Hola amigos cómo están todos aquí un nuevo video para este canal Y esta ocasión resumido unos cortos Que lo que yo creí que era una película Pero al parecer se una serie Aparentemente Y bueno acá arrancamos con Bueno esto comienza con este jefe de policía Que le pide ayuda a los de S.H.I.E.L.D. Que son esta piba y este capitán meca afroamericano Que piden cazar a un supervillano Que anda rondando las calles y a... atacando a los policías Bueno este supervillano es nada más y nada menos que Spider-Wen eh, no es esta ni esta es esta es otra nueva versión que aquí pasa que escapa de un lugar y ataca a todos los policías y después se va Next time, come bueno, el tipo este pide que la capture y que la cierre en la más más seguridad y también para revelar el intersecreto ya que dice que había matado a alguien Y la gente de SHIELD acepta Si leíste los cómics el vergüenza, sabrás que ella toca la teilla está en un grupo de... un grupo de rock llamada de, de Mary James que a con me Y bueno, y no, nada más que decir poco cuando termina de en ensayar la Gwen se habla con su amiga y parece que tiene un flashback de un chabón muerto Si lo contamos de todos los cortos este este parece ser su amigo que el, eh, Gwen le había revelado sus poderes algo así Y parece que el chabón también tuvo poderes por una especie de garra y activo en el cielo Y tuvo poderes algo así parecido a lo de Iceman y creo que se llama quien, Pero a mí no me engañan esto es, es claramente como nos come a Peter Parker Solo que acá le cambió el nombre porque bueno es infantil y y capaz, eh, obviamente el nombre de Peter Parker suena mucho Aparentemente ya hay tres versiones de personaje que han muerto este año Y este podría ser la cuarta, más o menos Pero bueno, al encontrar a Parker muerto, este, este esta pan que tira el láser, no sé qué, Le hace que con esa espada luminosa, con esa cosa luminosa le saca la vida, como le lastimó a Spider-Man Y parece que un coso ese le empuja de la ventana y ahí vemos la primera escena, en el primer corto donde le arreglan toda la policía Así que ella no escapaba, la habían empujado Spider man sigue buscando al, ases al asesino o asesino, no me quedo claro de, de Kevin o Peter Parker como sean. Eh, se encuentra con el Capitán Médica Negro que se llama el Patriota, entonces Tiene enfrentamiento, pero bueno, ya se sabe fácil y ella se sabe fácil y el, el Capitán Médica Negro usa su escudo que además de escudo también es un planeador. Después nos presenta a otro nuevo personaje, en la chica ardilla que no es esta sino es esta otra nueva versión. Después está la otra que es Miss Marvel. Después de golpe se encuentra con la Spider-Wen y tiene su primer enfrentamiento Y creo que ya saben que Spider-Wen está siendo buscado por la policía Y bueno, empiezan un enfrentamiento entre ellas Pues esta chica ardilla es copia Deadpool Tiene la habilidad de romper la corta pero muy, muy infantil obviamente Y junto con la otra piba le derrotan a Spider-Wen Spider O llamada acá eh, Ghost Spider Que va con una habilidad inimaginable Excessively big weapon? It's King! cake! Now! Upside down! Striking frenzy. done up! No puede estar pasando. Bueno, con la habilidad del anime, la derrota en la cosa Spider. Le cuenta la historia con su amigo que te conté al principio y que se murió y tal. Al principio no le cree, pero buen tiene un recuerdo de su amigo que se tabuseda. Bueno, la suelta y Spiderwend la cabeza y se va. Después tiene otro enfrentamiento con la Capitán América Negro. Patriot, you're back. That's so tenacious. Tenacious. Bueno, el Capitán Médico le gana y con la piba de... La piba emo de Violeta le llevan, le llevan a la comisaría donde uno está su, el capitán de la policía que es su padre, el padre de un el capitán Stacey. Una mete la reja tras sus crímenes que él dice y después quiere desenmascararla. Pero ella se libera, ella se libera, la verdad te la daña a los dos y se, se larga de ahí. Pero después supimos que la, la tipa Violeta está... ¡Mmm, qué rica! La ayudó a salirse de ahí arruinando a las esposas y le da a spider man para hacer una nueva misión porque es a decir quién es esa piba eh, esa piba Pan y, y lo demás ¿no? que después se viene que después de eso se viene algo más grande y eso bueno sea para la serie que se está viniendo y bueno amigos este fue todo de Mar eh, la serie spider man eh, si te ha gustado eh, dale un me gusta, comparte y suscríbete si te ha gustado el vídeo compártelo y suscríbete si quieres más vídeos como este si ya estás explotando demasiado spider man eh, no me quiero imaginar en el cine y bueno, pues para el próximo video se vendrá algo más, un poco más interesante. Bueno, eso es todo. Nos vemos.